Solo quiero a alguien que me abrace fuerte y me diga que tiene miedo de perderme. ¿Yo? Yo solo quiero estar con alguien que me quiera. Alguien que me abrace cuando en las noches sienta frío. Alguien que esté a mi lado en los momentos malos. No pido que me ayude a solucionar mis problemas. Solo que me brinde un poco de su apoyo para sentirme seguro. Eso es lo que quiero. Quiero a alguien que tenga miedo de perderme. Merezco a alguien así. Todos merecemos a alguien que nos quiera, que nos valore, que nos haga sentir especiales y que nos demuestre que somos especiales para su vida. Eso es lo que quiero. Bienvenidos a lifers Les saluda Ricardo Niño y realmente me da bastante ilusión tenerlos nuevamente acá en nuestro canal, les quiero pedir que por favor se queden hasta el final de este video para que entiendan la reflexión por completo, comprendan el punto y lleguen a la felicidad plena y pura. Quiero a alguien que me quiera, a alguien que realmente sueña con estar conmigo no a alguien que me quiera cuando quiera quiero a alguien que me escuchen no a una persona que hable de lo que quiera no merezco que me hagan a un lado no merezco que jueguen con mis sentimientos merezco a alguien que me valore que me respete que me genere confianza alguien que me haga creer en el amor y sí. Sé que la responsabilidad de ese trabajo es mía, pero vamos, a veces necesitamos a alguien que llegue a nuestra vida con ganas de hacernos felices. Quiero a alguien que me abrace, que me dé parte de su calor cada día, tarde y noche. Quiero a alguien que esté ahí para mí, así como yo lo estaré para él, porque sé que el amor es recíproco. Sé que, para que una relación de pareja marche bien, debe haber un toma y dame, envuelto, nada más y nada menos que en caricias y en felicidad. No menos que eso. Quiero a alguien que pueda desahogarse conmigo, alguien que no sienta miedo de contarme sus penas, alguien que demuestre que de verdad quiere estar conmigo no pido a alguien que sea perfecto porque sé que el único perfecto en esta vida es dios de hecho quiero a alguien que aunque cometa errores quiera aprender para no volver a caer no quiero a alguien perfecto porque sé que no soy uno de ellos tengo mis defectos y quisiera que me aceptaran así sé que a veces los cambios buenos pero solo si estos me generan felicidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que en caso de encontrar a alguien que quiera arriesgarse conmigo a enfrentarnos a esta dura prueba que llamamos vida, pero a quien alguno de mis actos no le parece bien, estoy dispuesto a cambiar, pero solo por el bien de los dos. Y tal vez no estés de acuerdo en esto que te diré, pero eso de que... Que me acepten como soy no es lo más acertado. ¿Por qué? Porque hay personas que hacen daño, hay personas malas de corazón, hay personas que solo se dedican a hacer sufrir a otros, personas cuyos actos solo derraman lágrimas y todo por su extraña forma de ser. Esas personas deben cambiar, no solo por el bien de los demás, sino por el bienestar de ellas mismas a esto me refiero a con cambiar crees que alguien que en algún momento se las ha jugado todas en el amor alguien que se ha entregado por completo alguien que sabe valorar los sentimientos ajenos alguien a quien el karma le enseñó lo que está bien y lo que no va a aceptar a cualquiera que le quiera hacer daño no no lo hará si continúas con esa pésima actitud lo único que lograrás será quedarte solo ok no cambies para los demás, pero hazlo por ti. Así podrás sentirte con la libertad de decir, quiero a alguien que me merezca. Yo, por ejemplo, quiero a alguien que se convierta en mi alma gemela. Y no me refiero a que sea mi igual. No, me refiero a alguien que me ayude a reprimir todos mis miedos. Que los saque a la luz y que no tenga miedo de ellos. A alguien que me ayude a cambiar lo que está mal en mi vida porque sí, ese trabajo a veces es de dos el alma gemela es aquella que llega a tu vida para ayudarte a ver la vida de otro color para ayudarte a quitar esa venda de los ojos para ayudarte a cambiar y a caminar por ese puente colgante al que tanto le temes pero tranquilo todo saldrá bien así es un alma gemela Pero hey, no creas que por ser tu alma gemela se quedará a tu lado para siempre. No, nada de eso. De hecho, estas personas suelen llegar, a abrirnos los ojos y marcharse. Pero está bien, nos enseñan mucho. Nos ayudan a hacer un propósito diferente, un poquito más fuerte el corazón también. Son las mejores sin duda alguna. Quiero a alguien que conozca muy bien el significado de la palabra auténtica. No quiero a alguien que sea un modelo. No quiero a alguien que sea la persona más hermosa de este mundo. Con que haga maravillas en mi mundo todo estará bien. Quiero a alguien que se quiera, que no tenga complejos. Alguien que no tema a mirarse en el espejo. Alguien que no tenga miedo de sonreír aunque las cosas no marchen como se espera quiero a alguien que sea feliz a mi lado porque nada me haría más feliz que ambos lo seamos y que lo logremos gracias a la compañía del otro tal vez suene un poco cursi pero quiero un amor bonito esos de películas no porque sean actuados no sino porque los actores luchan hasta el final para conseguirlo para ser feliz algo así como un cuento de hadas, uno, en el que las risas estén por doquier y que en caso de que algo no resulte como lo esperábamos, no desesperarnos y apoyarnos porque sabemos que todo va a salir bien. Quiero a alguien que me ayude a encontrarme, quiero a alguien que no solo me diga que me quiere sino además que me lo demuestre día tras día quiero a alguien que me entregue su amor por completo nada a medias porque sé lo que merezco quiero a alguien que sea parte de mi felicidad y tú qué quieres esta clase de cosas son las que debes repetirte a diario Tienes que merecer a cualquier persona sí o sí, tienes que simplemente hacer que esas personas que están llegando a tu vida se vuelvan los más especiales, pero no te entregues del todo por el todo por alguien que realmente no vale la pena. Tú sabes que no, no es justo para ti ni para nadie. no sé ese es mi punto de vista realmente estoy seguro de que tenemos que ser fuertes valga lo que valga cueste lo que cueste y seguir trabajando y dando de todo por el todo por nosotros mismos muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. me gustaría que por favor Abajo en los comentarios me dejarás un emoji de una mariposa. Así sabré que has llegado hasta el final y que este contenido te está gustando. Adicionalmente a ello me gustaría que por favor me regalaras un buen like, te suscribieras y activaras la campanita de notificaciones para que de esa manera te esté avisando siempre que subamos algún video acá a nuestro canal. Muchas gracias por haber llegado hasta el final nuevamente. Soy Ricardo Niño, y yo me despido. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga.